Manifiesto con buenas intenciones, lo voy a aplicar en mis escuelas infantiles. Hemos tenido la ocasión de poder poner en común. Eh, ...el problema en el que nos encontramos... ...el Colegio Gómez Moreno... ...concretamente con eh, la gestión de su comedor... ...es ¿eh? un comedor que hasta ahora... ...desde hace 15 años... ...era un comedor autogestionado... ...con un alto grado de consumo de productos agroecológicos... ...de cercanía... ...y que en la última licitación... Pues, se ha perdido en la gestión... ...para otorgarla desde la administración... ...a un catering, a un catering de, a nivel nacional... Eh, ...bueno, aquí se ha venido en la reunión de esta tarde... ...a contar el ejemplo, la trayectoria que tuvo este colegio... ...yo tuve la oportunidad de formar parte de... de la creación de este, de este comedor autogestionado... ...y es un ejemplo de responsabilidad eh, comunitaria... ...de todos los, los padres y las madres que estábamos en este colectivo... ...que trasciende de lo que es la comida responsable... ...la alimentación responsable en la escuela... ...para ahora mismo también poner en cuestión una apuesta exitosa... ...de lo que es la educación pública... ...un refuerzo de la educación pública... ...que en un barrio histórico como el de Albaicín... Eh, ...entramos en un proceso de, de turistificación... Eh, ...que hace que la, las familias que apuestan... ...por un modelo educativo como público... ...pues que, que empiece a no ser satisfactorio... Eh, ...si le quitan los servicios de excelencia... ...que ahora tenían pues no solo el comedor, sino algunos otros, posiblemente pues pueda revertir a como hace 15 años que, que cuando entrábamos nosotros en, en primero de primaria, cuando entraban a escolarizar a nuestros hijos, habían cuatro alumnos. Eh, después de una apuesta clarísima por la defensa de la escuela pública de un gran colectivo de padres y madres, esto se revirtió. La superficialidad, ¿no? Yo creo que toda esa gente que, que dice que a lo mejor no pueden aportar ese dinero, ¿podrían aportar tiempo en la lucha por la ...de este tipo de que al final, como no son... De esta mesa redonda que hemos tenido hoy... ...saco que, bueno, que la calidad política que nos gobierna... ...va completamente en contra del interés del, del bien común... ...las ideas que han salido de esta mesa redonda, de este debate... ...muestran que si nosotros y nosotras estuviéramos gobernando... Eh, ...no solo defenderíamos el Gómez Moreno... ...sino que cooperíamos el, el modelo... ...y lo implantaríamos en todos los colegios públicos... ...de Andalucía... ...y como comunidad ayudaríamos a otras comunidades... ...a que lo, a que lo hicieran... ...este proyecto, eh, este colegio... Eh, ...no sólo eh, educa eh, niños y niñas... ...sino que además crea gente... Eh, ...que va a proteger el bien común... ...y van a poner el bien común por delante de su propio interés... Eh, Detrás de la alimentación hay todo un proceso educativo que se puede ver nada más que entra en el colegio, donde se cuidan a las personas, se cuida el medio ambiente y se cuidan también al órgano productivo, todos esos agricultores, agricultoras, productores que transforman en ecológico lo que ellos comen. Eso se llama economía circular. Eh, en el debate, en la mesa redonda, ha venido gente que está viviendo en primera persona lo que, es, lo que son los comedores escolares ecológicos de proximidad. Eh, sabemos que es difícil mantener el modelo y todos saben que es difícil mantener el, el modelo, pero sin embargo hay como una, una fuerza de, de saber que se está haciendo algo que vale la pena, algo que tiene que, que ser una referencia, que tiene siempre que estar ahí, ¿no? Es como el chup-chup y el, el olor. Eso que, que conocemos de las abuelas, de las madres de nuestras casas, que no se puede perder, que no podemos dejar perder. Hoy aquí en el Gómez Moreno hemos recuperado un poco de memoria. Nos hemos acordado de que cuando éramos niños, en los comedores de nuestros colegios, se comía como aquí en el Gómez Moreno. Y eso ocurría en todos los colegios, eso era perfectamente posible legalmente, políticamente, socialmente y también económicamente. En teoría éramos una España más pobre y menos desarrollada. ¿Qué es lo que ha pasado para que ahora eso no sea posible y tenga que desaparecer aquí? Pues que no es cierto, no es cierto que esto no sea posible económicamente y tampoco legalmente. ...es eh, posible legalmente... ...si vuelven a poner las leyes como estaban antes... ...y depende únicamente de esos políticos... ...que están diciendo que quieren este modelo... ...lo dicen de boquilla, pero la realidad... ...no está siendo así... ...y también es posible económicamente... ...porque no es cierto que sea mucho más caro... ...y que esto no sea sostenible... ...porque además, esto es riqueza... ...para toda la sociedad... ...todas esas familias que cada vez más... ...necesitan subvención para... ...que sus hijos coman en los colegios... Es porque el empleo cada vez está más precario y cada vez hay más gente desempleada. Pero es que parte de ese empleo es el de producir alimentos, el de cocinarlos en las escuelas y en el resto de colectividades. Ese, ese empleo se está perdiendo y se está yendo afuera, también a costa de precarizarlo. Entonces, que lo que queremos es recuperar la memoria del todo y extender este modelo al resto de colegios de Andalucía y de España, porque sabemos que es perfectamente posible. No es una cuestión de dinero y tampoco es una cuestión legal, es una cuestión simplemente de voluntad política y no nos vamos a rendir, vamos a seguir aquí.